Estamos quemando nuestra antigua versión. Hágalo con sentimiento y emoción. Botan el papel. Y recuerdan ese instante que están dejando. Vean cómo se quema su antigua versión y con amor abrazan esa nueva versión y se quedan viéndola. Vivan este instante, acompañen a sus compañeros. Disfruten este momento que es de ustedes, porque hoy marca un antes y un después en de su vida. Porque se permiten soltar la mierda que no nos deja crecer. ¿Recuerdan que el Fénix nace de dónde? ¿Qué versión van a ser de aquí hoy? ¿Qué pasaría si... este es el comienzo del resto de nuestras vidas?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 tu hijo, tu hija, tu pareja, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá o sencillamente tú mismo yo les quiero decir algo muy importante no es el dinero que estás ganando no es el dinero en realidad va mucho más allá de eso y es encontrar tu propósito de vida. Gracias Andrés, de verdad por también el tiempo, nos diste nos diste duro la verdad, y cada día aprendo más. De corazón yo quiero agradecerte Andrés, porque hace cuatro meses yo pude descubrir en este retiro mi propósito de vida. Así que démosle un fuerte aplauso también a Andrés, por todo lo que nos ha enseñado, y de verdad muchísimas gracias por gracias. estar aquí Andrés. Normalmente la gente brinda y dice salud, dinero, amor, esas pajadas. Yo solamente puedo desear abutancia, porque creo que somos seres que tenemos la capacidad de manifestar cualquier cosa. Cheers y brindo por ustedes, muchachos, por todos y cada uno de ustedes. Y manden al tomar por culo a su versión anterior.